una para el río de la Plata, el río mancho del mundo. Estamos acá con la cachiva. Cargamos la valentina por la cachiva. Está Agustín, limoneando. El tato, atrás. Vamos ¿Eh? oh, a que nos prepara auto y Río. recién bueno, arrancamos ya es que ¿sí tenemos ahí algunos, ahí tiraron los chicos la bus. vamos a seguimos, abajo bueno, pues, ¿sí? seguimos seguimos Ahí venimos otro pescadito Vamos, mira cómo corre ese, eh Ah no, que lindo pescador sea. Hermoso pescado, amigo Mirá cómo corre abajo el agua, muy clarita el agua De primera Hermoso pescador Espectacular Listo, lindo pescadito, veo Bien, amigo, bien. bien ahí venimos bien ahí papá. Ah, bien ahí esa bollita aquí los pescadito traemos ah, no. No vamos a pelear hermoso Qué hermoso pejerrey eh Qué hermoso pejerrey amigo muy bueno, la verdad bien papá, bien ahí vamos, de cachiva Tim ahí sacando, clavando un pescado tras otro, vamos mirá lo que es, sí. este doblete de Leo corvisiero acá voy a preparar el cachiva A ver, ladito ahí tenemos otro pescadito. Bien, ahí la, la primera bollita. Hermoso. Vamos, vamos, vamos. Seguimos sumando, ¿eh? Bien, nivel, ¿eh? Listo. Seguimos, amigos. seguimos. Ahí venimos otro pescadito. Listo pescadito, pero... Listo pescadito Bien, amigo, bien Bien, ahí venimos Bien, amigo, ahí, bien ahí, eh Ya te viene, eh Me jugar, amigo Bien, amigo, gracias Vamos a ver estamos te a papá